La historia la prohibieron y le he pedido al director de planeación que en el Plan Nacional de Desarrollo incluya el que se comience a impartir en todos los colegios de Colombia la historia de Colombia y las artes y músicas y los deportes que han quitado pues en esa historia de Colombia, quien quiera releerla por allí, encontrará que antes de la violencia actual ya había otra violencia y que era rural. Era de campesinos, que, liberales en ese momento, que no querían que el Estado los asesinara. Y si uno va más atrás, encuentra otra y otra, es decir, la desigualdad en función de la tierra ha acompañado y es la causa de la violencia en Colombia. luego si no resolvemos ese problema no vamos a resolver el problema de la paz del país a veces desde una ciudad a veces desde la misma mosquera alcalde nos vamos volviendo tan urbanos que creemos que es que no se necesita del campo y resulta que todavía la tercera parte de nuestra población es agraria y resulta que más de la mitad de nuestra economía está relacionado con lo que se produce en el campo que hay una inmensa cantidad, millones de puestos de trabajo que dependen de que se produzca en el campo que ante circunstancias actuales de aumento del desempleo de crisis económica mundial y de crisis del hambre a escala mundial, que no se conocía desde hacía mucho tiempo, cultivar los campos se vuelve...